Casi cualquier persona a cualquier edad puede realizar algún tipo de actividad física, incluso con enfermedad cardíaca, artritis, dolor crónico, hipertensión o diabetes. De hecho, la actividad física puede ser de ayuda. Para la mayoría de las personas caminar a paso ligero, pedalear, nadar, levantar pesas o la jardinería son actividades seguras, especialmente si se comienza de forma prudente y se incrementa la intensidad poco a poco. No obstante, si se tiene algún síntoma no diagnosticado o si tiene alguna afección crónica que no se está tratando, es conveniente concertar una cita con el médico. Cuando ya se conozca suficientemente bien la condición de partida, será momento de hablar sobre qué clase de ejercicios y cómo se pueden hacer para sacar el máximo provecho.